ustedes vamos a hablar de la alimentación saludable, esa que necesitan eh, todos los miembros de la familia, pero sobre todo los más chicos. Uh -huh. Y esto lo decimos a partir de datos reveladores que están eh, siendo estudiados desde hace mucho tiempo y que dicen que, por ejemplo, 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 19 años en América Latina y el Caribe viven con sobrepeso. Uh -huh. Y Argentina tiene el mayor porcentaje de obesidad infantil. ...en menores de 5 años. Datos a los que realmente hay, hay que mirar fuerte... ¿eh? Sí, ...con lupa... Eh, ...porque... El tema de la alimentación es, eh, es manejable, uh -huh. es cuestión de generar hábitos, es cuestión de hacer una buena elección. Totalmente. Eh, es cierto, los alimentos cada vez están más caros, sí, sí. el poder adquisitivo de la gente cada vez es menor, pero en muchas ocasiones cuando eh, se puede elegir algo saludable... No, no se, se elige. lo elige y se le da eh, prioridad uh -huh. a, a, a, lo más rápido, a alimentos también, ¿viste? procesados, sí. azucarados... Eh, así es que vamos a hablar de este tema que seguro te va a interesar a vos en tu casa, si hay chicos, si no los hay también, 261-344-4444 nuestro WhatsApp para que justamente eh, hagan consultas o cuenten cuál es la experiencia en casa. La obesidad, el sobrepeso, son pandemia, uh -huh. que con la pandemia... Aumentó. Totalmente Y qué importante no en casa los papás Dar el ejemplo, viste por ahí esa gaseosa que tanto nos gusta Bueno, dejarla de lado y enseñarle a los chicos que por ahí es mucho más sano Consumir agua, bueno, fruta como estamos viendo en pantalla Entonces también muy importante nuestra alimentación Para que ellos el día de mañana no copien con lo que, con lo que comemos en casa Pero también pasa que llegan al colegio y no podemos estar controlando todo el tiempo Qué es lo que comen, si por ahí sacan de algo de algún compañero O cómo es también la alimentación ahí bueno, vamos a hablar de eh, eso justamente también, lo importante eh, que es que el hábito saludable se traslade eh, a la escuela con la merienda saludable, totalmente con eh, las compras en el kiosco saludable uh -huh. que implementó la Dirección General de Escuelas. Queremos saber cómo funciona todo eso y cómo eh, se aborda la problemática precisamente desde esa área del Estado. Así que ya mismo le damos la bienvenida a Janina Mazzaresi que es del programa Aprender con Salud, nutricionista de la Dirección General de Escuelas. Bienvenida, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, nosotros estoy eh, actualmente en la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, articulando con Dirección de Escuelas justamente entre el Ministerio de Salud y uh -huh. el Ministerio de Educación, ambos ministerios muy preocupados por bueno, encontrar, eh, involucrarnos eh, eh, conjuntamente en, en abordar estos, esta, este problema enorme que es la obesidad infantil. Uh -huh. Uh -huh. Yo mencionaba eh, un programa como, por ejemplo, el de los eh, kioscos saludables que abordó la Dirección General de Escuelas. ¿Es, ¿Eso sigue sí, en pie vigente? Gente, mira, hay algo muy importante que que, que, que va dando espacio a, a, a pensar en, en estrategias y regulaciones desde lo que consumen los chicos en la escuela que es la resolución de hidratación con agua segura, como única fuente de hidratación en todos los uh -huh. niveles del sistema educativo. O sea, existe una resolución interministerial que justamente busca que en la escuela los chicos se hidraten con agua. ¿Y por qué se empieza con el agua? Porque está demostrado científicamente el riesgo atribuible a las gaseosas y a los jugos. Es decir, ya la ciencia cada vez demuestra más cuál es el efecto nocivo ...que ocasiona la gaseosa o el jugo eh, en el desarrollo del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades asociadas como la diabetes. Uh -huh. Así como se identificó el riesgo del tabaco para el cáncer de pulmón, lo mismo se ha identificado en las bebidas azucaradas. Por lo tanto, como primera estrategia es muy importante tomar conciencia que los chicos, tanto los chicos como los adultos, debemos hidratarnos con agua que el uso de jugos y gaseosas debe ser absolutamente esporádico y para ocasiones especiales. Es cierto que esta reglamentación existe, es cierto que a veces hay resistencia a los cambios que eh, todavía siguen enviando juguitos o gaseosas, Ay, sí. eh, entonces... Eh, el lema que este año eh, la, asocia, eh, la Asociación Global de, de Lucha contra la Obesidad ha puesto en, en el Día Mundial de la Obesidad, que se festejó, se, se festejó, no se festeja, sino que se, se, se busca generar conciencia claro. eh, el 4 de marzo, justamente eh, su lema es todos debemos involucrarnos, o sea, no es posible que este abordaje sea solo desde lugares aislados, eh, ni desde pensar solamente en tratamientos en consultorio, ni solamente en la merienda en la escuela. Claro, en la casa eh, también. Es decir, es un conjunto, todos debemos involucrarnos porque es una problemática muy seria, eh, que está creciendo a pasos agigantados y que eh, y que hay que buscar eh, estrategias conjuntas entre toda la comunidad educativa. ¿Hacen un balance ustedes en los colegios para ver cómo es la alimentación que llevan los chicos, cómo son las viandas, cómo se alimentan? Eh, mira, eh, hay mucha diversidad con respecto a eso. Eh, algunas escuelas van tomando la iniciativa de ir encauzando, en ir pidiendo en los cuadernos de comunicaciones que, que deben otro tipo de meriendas. Y en otros, bueno, hay padres que se enojan. O sea, es, eh, es muy variada la, la, la situación, pero eh, bueno, hay que empezar a, a tomar conciencia que la obesidad es un problema de salud, es una enfermedad. Uh -huh. Y que todos nos tenemos que involucrar. Uh -huh. Bien, nos preguntábamos pensando en las escuelas donde eh, dan eh, una merienda o un desayuno, eh, incluso en algunas un plato de comida, ¿qué tipo de relevamiento realizan eh, para aportarles a los chicos la, la mejor nutrición Mirá, posible? Lo... Considerando que muchos de ellos quizás sea eh, el único acceso que tengan a algo para comer en el día. Sí. Eh, eh, hay el, el, el equipo de dirección de escuelas tiene nutricionistas que asesora y que, y que busca alcanzar el, menú, el mejor menú posible con los presupuestos que, con los que se cuentan eh, y con el concepto que muchas veces hoy la merienda va quizás a todas las escuelas y, y quizás para focalizar más en la calidad tendríamos que ser más, eh, tener esa mirada. Eh, eh, más eh, atenta hacia aquellos niños como vos decís que, que realmente quizás eh, esa alimentación saludable es la única que puedan hacer en su día claro. uh -huh. ¿Hoy no existen esos Hoy relevamientos? Existen, lo, sí existen relevamientos, sí se sabe de cuáles escuelas son las que y cuáles chicos están en mayores condiciones de vulnerabilidad y se trabaja con meriendas reforzadas pero eh, al tener Todavía esta disposición histórica ¿no? que, que viene de, de que la merienda se, se otorga a todos los niños de todas las escuelas, es difícil encontrar esta, eh, este, equilibrio. este equilibrio. Sí, totalmente. Uh -huh. También pasa por ahí en el caso de algunas familias o de algunas mamás, papás, que no tienen tiempo por ahí también de, de poner a hacer algo saludable o de mandarle una vianda o de pensar ¿no? todos los días una estructura para la comida de los chicos y por ahí bueno, la solución es mandar un... un paquete de galletas, un juguito y caemos en que eso sea reiterativamente todos los días. Sí, en general es lo es lo que abunda el alimento uh -huh. ultraprocesado, como ustedes estaban mencionando al principio. Eh, y la verdad es que hay que mandar fruta, o sea, eh, es la mejor merienda que podemos enviar y que no es tiene... económico. Es más económico sí. porque hoy si te pones a pensar el valor de una fruta comparado al del juguito con la galleta, uh -huh. bueno, pero es todo un proceso de cambio cultural y que implica el involucramiento de todos porque eh, nosotros hemos hecho actividades en las escuelas en donde ponemos mesones con fruta y los, a los chicos les gusta la fruta. A veces los ponemos en este lugar desde el adulto, no desde, bueno, no, le mando la galleta con porque el poquito no porque no come o porque no quiere la fruta. Bueno, es un hábito, es un sí. aprendizaje. Y ¿sabes qué pasa también? Que yo lo, lo comentaba recién con Marisol, que los chicos en, en los colegios copian de los compañeritos. Entonces, por ahí comen lo que les mandan. Tenemos la, la opción, ponele, de mandar cosas más saludables porque en el colegio terminan comiendo lo que tienen. Entonces, por ahí hasta nos sirve de que si en casa no consumen verduras o frutas, en el colegio lo terminan haciendo. Sí, totalmente. La escuela puede reforzar positivamente. Uh -huh. Por lo tanto, hasta incluso si, si los grupos de padres y, y las comunidades van educativas van trabajando en ponerse de acuerdo en ciertas pautas para la merienda, eh, ayuda muchísimo a aquel niño que no tiene buenos hábitos a mejorarlos. Claro, sí. Vamos a tomarnos un minuto para leer los mensajes que llegan al 261-344-4444, estamos hablando de alimentación saludable, específicamente en la escuela, que eh, es el lugar donde pasan una importante cantidad de horas los chicos y eh, donde también es fundamental que ingieran alimentos que les dé Buena energía, buenas tardes, debe ser conciencia de todos, hay espacios donde hoy no es una prioridad, donde los padres no logramos llegar para producir el cambio Hola chicas, ¿cómo están? Es importante que las escuelas controlen los kioscos porque es ahí donde los chicos compran la mayoría de las cosas Por eso yo preguntaba cómo estaba funcionando aquel viejo programa de los kioscos saludables Hola Dani Marisol, es increíble la cantidad de niños obesos. ¿Cómo podemos hacer los padres para trabajar con las escuelas en un mayor control de lo que comen? La alimentación saludable es un tema que si no se encara desde la familia no funciona. Un niño con costumbres saludables eh, no atina a comprar o recibir cosas que le han enseñado son dañ dañinas para la salud. Hola desde la redacción. A veces pasa que hay que educar mucho a los chicos porque por más que los papás les mandemos comida saludable, ven algo en el kiosco o ven algún amiguito, comer algo chatarra y comen de ahí. Buenas tardes. Tomar agua en las escuelas es más perjudicial que una gaseosa, las cañerías viejas, tanques sucios. No siempre los bebederos están en condiciones. Buenas tardes, ¿cómo se hacen los colegios donde no ofrecen meriendas saludables? Genial el tema de hoy. Bueno, hay, hay muchas, muchas uh -huh. consultas, ¿no? Eh, padres pidiendo ayuda para, para ver cómo pueden hacer para que los hijos adopten buenos hábitos. Y a ver, empezando por esto del agua. Uh -huh. ¿Hay establecimientos educativos donde ha habido problema con eh, eh, el, el suministro? Sí, habrá casos puntuales como es el caso de... Que puntualmente pero la mayoría de las escuelas lleva de agua de red uh -huh. eh, de eh, agua segura agua potable y y yo a veces pienso esto no porque el padre que a veces se queja por el tema del agua está, la ahí nos como, avisan ¿no? nos avisan licenciada que está fallando su micrófono y se así lo van a arreglar vamos, uh -huh. vamos a esperar un poquitito eh, poder solucionar el problema técnico para seguir escuchando la respuesta por ahora dice la licenciada los problemas de suministro de agua potable eh, se da específicamente en algunos establecimientos uh -huh. en la gran mayoría ese problema no está así que insisten con esto de Dar cambiar uh -huh. los productos azucarados por Agua. Eh, esto es eh, como estrategia lo que se ha planteado eh, la Dirección General de Escuelas eh, junto con el, el Ministerio de Salud para este, empezar a implementar uh -huh. políticas saludables en los establecimientos educativos. Sí sí, Entonces... sí, sí, les decía que muchas veces no es. Como contradictorio a veces los planteos, porque plantean esta queja de, del agua, pero le mandan el jugo a la gaseosa, cuando en vez de mandarle jugo gaseosa, envíen agua desde la casa, o sea, uh -huh. es tan simple como llenar una botellita recargable desde la casa y llevarla, o sea, yo creo que estamos como estamos con la obesidad porque es el mundo de las excusas, porque nos cuesta mucho... Eh, como, como sociedad en su conjunto global, o sea eh, vamos a hacer unas compras y tenemos todas las góndolas a, a, a, cerca de la línea de cajas con todos los productos ultraprocesados sí, y golosinas eh, o sea, porque se hace más difícil para todas las personas, se nos hace más difícil por eso se dice que vivimos en sociedades obesogénicas y por eso decimos que la solución no es responsabilidad de un sector sino que todos nos tenemos que involucrar y comprometer, o sea, acá ya uh -huh. no alcanza. Eh, eh, el estarnos pasando la pelota porque eso lo único que hace es incrementar los problemas entonces eh, el planteo es eh, desde los padres poder también hablar con otros padres para poder eh, Pasan muchas escuelas en donde se involucran los padres, los docentes y dicen, bueno chicos, las meriendas que pueden traer son estas, no pueden traer jugo, no pueden traer gaseosas, no pueden... entonces se, se va acomodando eh, lo que los chicos, lo que circula. En las escuelas. Claro. Mencionaron el tema de los kioscos. Eso, el tema me, de eso de los me pongo kioscos, a pensar porque, por ejemplo, ¿no es cierto? un chico que va al colegio y que termina comprando algo en el kiosco, ¿cómo le decís al dueño de ese kiosco que no venda ciertas cosas si para el del kiosco también es un trabajo? O sea, bueno, qué lo, difícil lo ahí. los kioscos es un tema claro. que incluso que a veces excede porque el, el kiosco eh, tiene ahí su kiosco, es como un... un eh, y hay que eh, modificar... ¿Pliegos licitatorios anteriores para poder empezar sí. a decirle..? No, eso iba a decir. tiene, a ver, ¿tiene injerencia? Claro, sí. la, la dirección general. No, no, de la en los hace. kioscos sí. El tema es que vos tenés todos ahí los kioscos que están trabajando de una manera y vos tenés que cambiarle, digamos, la... la los productos que ofrecen, hay que cambiar pliegos licitatorios, que son las condiciones con uh -huh. las que ellos ingresaron uh -huh. a la escuela, para que bueno cuando venzan los pliegos que tienen, empiecen con pliegos nuevos. Lo que se pide ahora a todos que ofrezcan, dentro de lo que ofrecen meriendas saludables, lo que pasa es que se sabe que si un los chico chicos no lo va a elegir, los chicos les cuesta que lo claro. elijan. Entonces, bueno, ahí se, pre se, se presenta esta, esta, esta dificultad en donde los, los que tienen los kioscos... Eh, Dicen, bueno, yo lo ofrezco, pero los chicos no lo eligen. Bueno, pero yo entiendo que lo que eh, ocurre es que ven cuál es la situación. Ven que habría que generar un, un cambio en los kioscos, para eso hay que modificar. Llegos y, y Eso, demás. Está, eso, eso ¿cuándo eso? se arranca? Mira, esas son diferencias es puntuales de, de procesos administrativos del área de dirección de escuela Sí está en, en dentro de la... De la desde, como te digo, nosotros desde, desde salud lo que hacemos es que estos temas, que un poco se, se dice salud en todas las políticas, es decir, que todos los ministerios, todos, eh, eh, hablemos transversalmente de la salud, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, eh, la, eh, eso está, el, el, la escuela Dirección General de Escuelas tiene un micrositio que se llama Entornos Saludables que busca eh, capacitar a toda la comunidad educativa en todas estas temáticas. Ahora vamos a iniciar una capacitación sobre los cuidados en los primeros mil días de la vida, docentes, y eh, se, se está articulando una fuente, cap, fuerte capacitación uh -huh. para que se tome más conciencia desde quienes están en el lugar día a día con los chicos. Eh, y los pliegos, el tema de los pliegos licitatorios es un tema de agenda eh, que, que se habla y se trabaja y que se y que se tiene que buscar la, la, la alternativa. Si vos me preguntas a mí desde lo técnico, eh, eh, te diría y los kioscos deben ofrecer solo cosas saludables. Uh -huh, ¿sí? claro. Debiéramos eh, llegar a esa instancia en que no solo tenga algunas cosas saludables, sino que solo tenga cosas saludables. ¿Pero pensás saludables? que esto en algún momento puede llegar y a ese pasar? Y es ese uh -huh. es el camino que queremos transitar y Porque el que sería queremos sería una ayuda re grande para que los kioscos sigan trabajando adentro de los establecimientos y que para que los papás se queden tranquilos sabiendo que los eso, chicos comen Eso saludable. Eso es lo que, ese es el, eh, ese es el, el deber ser y ese claro. es hacia donde tenemos que llegar y tenemos que ir trabajando eh, el, las estrategias de, de cambios en, en las comunidades, en los expendedores, de en las, en las familias que viven de estos kioscos, ¿no? Claro, claro. Sí, Hay unos mensajes que llegan a nuestro WhatsApp al 261 44 a ver qué es lo que dice. Muchísimo se han prendido con este tema. De alimentación saludable, hola, muchas veces se manda lo que se puede, muchos productos más saludables son caros y hoy no hay plata, coincido sí, plenamente totalmente. buenas tardes, la merienda que mandan a las escuelas no es saludable, los chicos muchas veces comen pan con manteca cuando tienen jornada extendida, los chicos no tienen que comprar nada, son los padres quienes deben dar la merienda a sus hijos la merienda que reciben los niños en la escuela es terrible, las maestras enseñan la alimentación saludable y el gobierno manda turrones, facturas, galletas, té azúcar, totalmente contradictorios Buenas tardes, mi hijo tiene doble escolaridad, comen en el aula y no tienen heladera, o sí hay pero cobran el servicio que puedo mandarle de, ¿qué puedo mandarle de comer saludable y que pueda estar varias horas sin heladera, ¿Que, que no se contamine, pregunta. Sí, ¿qué pasó con la ley que determinaba que los kioscos en las escuelas debían ofrecer productos más saludables? Los kioscos ganan licitaciones, o sea que la escuela podría controlar lo que se vende. Con bueno, Un poquito de todo lo que hemos sí. estado hablando. Eh, a ver, en cuestión precios, es cierto que hay productos saludables que son caros No uh -huh. sé, se me ocurre pensar, una barrita de cereales saludable No es saludable la barrita de cereales, no. empecemos por ahí Aunque sea casera y esto sí, que si te es enseñan casera, a todo lo que es casero Pero los parques, si, casero, pero entonces, sí, pero ah, si ah, la compramos, si eh, la compramos si eh, la y no, es ultra digo, procesada y hay algunas que pueden llegar a ser mejores que otras pero, que, no, porque te enseñan a hacer y todo, pero digo, lleva... Si son caseras, así y lleva, pueden llegar a ser mejor, de menor costo, uh -huh. que eh, pero lo ultraprocesado, los cereales, las ¿Qué barritas... ¿Qué es lo que vos nos que el históricamente, LL que eh, se habla como merienda saludable dentro de la cultura, eh, digamos, eh, de, de la sociedad, ¿no es cierto? También son alimentos ultraprocesados, son productos ultraprocesados. Uh -huh. O sea, la, una alimentación saludable es lo más fresca posible, desde, les diría, desde un huevo duro, que entiende, que no es cultural, pero es algo sumamente saludable. Hemos trabajado en escuelas en donde, bueno, eh, por ejemplo, en los viajes de séptimo grado, para recaudar fondos, llevaban huevos duros y, y les ponían, los decoraban y hacían, y bueno, y se hizo movidas en las escuelas en donde... Eh, se animaron a probar un huevo duro, por ejemplo, en una merienda. Sé que es un paso cultural el que tenemos que dar porque hoy nuestra cultura nos dice que las meriendas están más asociadas a los productos ultraprocesados que uh -huh. a alimentos frescos. Uh -huh. Las frutas, ¿sí? las preparaciones caseras, un bizcochuelo hecho en casa. Todo lo que sea casero y hecho en casa. Viste que hoy también en las redes sociales, por ejemplo, hay muchas mamás que son nutricionistas o otras que están como más ligadas a la alimentación y dan muchas recetas y muchos tips de qué podemos llegar a hacer en casa, por ahí algún pan Queque que, con alguna fruta, o sea, sí, tenemos o por hoy ejemplo, en día... los bizcochuelos. Por uh -huh. ejemplo, podemos hacer un bizcochuelo en donde nosotros podemos mixear, por ejemplo, lentejas o garbanzos que se lo podemos agregar a la pre uh -huh. a una receta de bizcochuelo que tengamos e y le agregamos fibra, le agregamos legumbre a una preparación casera. Uh -huh. Mira, hay, yo... hay preguntas muy específicas, sí. como por ejemplo, alimentos que se puedan mantener fuera de la heladera porque les cobran el servicio. Sí, eso es tremendo. Eh, es, ¿Es complejo eso? Y eso. Uh -huh. eh, eh, sobre todo si, si llevamos eh, preparaciones a base de verduras, por ejemplo eh, tomate, choclo ver, verduras de estación o preparaciones de verdura puede que mantengan afuera la heladera, como te digo, el huevo duro lo podemos mandar con la cáscara y a, a la hora de comer se puede uh -huh. pelar uh -huh. y agregar a la ensalada. Sí, pero un colegio pero, te, sí. te puede cobrar, por eso ejemplo eso es algo privado pero eh, la calentar no, el, el, el, el, eso no, uno no tiene eso. pero me parece como un montón, ¿no? porque sí, si es, estamos ayudando a que hay, los papás sea más fácil y, y sí, pero bueno, atrás. son cosas que, que no hay un tema que quiero no respetar y que de lo, lo, lo planteábamos al comienzo de este programa que eh, tiene que ver con eh, bueno lo que ofrece el gobierno eh, aqu en aquellos colegios de jornada extendida o donde da la copa de leche eh, señalaban algunos padres sí, que... hay respecto a eso dos cosas una estamos trabajando con el, eh, digamos eh, eh, la provincia en ir más allá de los kioscos que tiene que ver con la ley de entornos saludables creo que hay que ir más allá de los kioscos. Eh, los kioscos forman parte de algo mayor que es el entorno escolar saludable, que, que tiene muchas aristas eh, y, que, y con respecto a las meriendas es una discusión que nos debemos todos los mendocinos y las mendocinas que tiene que ver con las partidas presupuestarias y con esto que decíamos, cuando a veces se totaliza la merienda hacia todos los chicos de todas las escuelas, inclusive aquellas eh, escuelas que no lo necesitan, que empieza a haber un detrimento en la calidad porque se sufre el, el mismo proceso inflacionario a los presupuestos que estamos sufriendo todos día a día. Claro, para, para efectivizar recursos eh, quizás hacer un relevamiento sería lo por el relevamiento, para saber el dónde relevamiento dónde... está lo que hay que ver es cómo tomar la decisión de qué no es necesario como nosotros como sociedad y como cómo cómo afrontamos todos en nuestro conjunto esta problemática porque el tema de la de la inflación repercute directamente en los presupuestos como nos como nos por como eso nos lo que le sí. planteaba sería sí. oportuno replantear lo que hoy hace el gobierno esto de darles a todos por igual una merienda y pensar bueno si este colegio no la necesita Vamos a darle de baja y como sociedad tenemos que comprender eso. Este colegio no lo necesita, sus alumnos pueden hoy algunas escuelas Hoy algunas escuelas, tomando conciencia de esto y sabiendo que su comunidad educativa no lo tiene, uh -huh. algunas escuelas de forma espontánea eh, manifiestan, dirección de escuelas, que ese recurso se use para optimizar... Eh, meriendas de eh, otros chicos que sí eh, lo necesitan uh -huh. más. Mira, acá uh -huh. nos dicen, por ejemplo, que productos para celíacos no hay en los, en los colegios y que si tendrán si que ver. Si lo haber, piden, sí, si lo piden se debe solicitar. Tiene que tiene, ¿Tiene que, que existir y se articula y se pide productos para celíacos, Ajá. sí, uh -huh. porque también. Sí importante. se debe pedir. Sí. Uh -huh. Licenciada, muchísimas gracias, bueno, muy gracias amable, gracias.